Seguimos ahí, paso a paso, caminando con la noticia y hablando con la verdad. Así nos tilden de chismosos, pero ahí vamos. Sale a relucir una frase muy buena de mi abuelo que decía, piensa mal y acertarás. Aquí sale como un cuento que me viene a la memoria de que en un cuarto había un poco de gente, no sé, se escuchaba por allá y es que, 12, 12. 12 y había un huequito entonces alguien se arrimó a ese huequito y miró y, al, y adentro llegaron y sacaron un dedo y pin le chuzaron el ojo y de 13 13 ¿por qué le pasó eso? por lambón y aquí estamos mirando que están pasando muchos acontecimientos donde muchos están chismoseando de lambones pero ojo unos se dan cuenta y se quedan callados y otros están haciendo los pendejos porque lo que está pasando en este momento tanto en el entramado de Venezuela como con las elecciones en Colombia, se está rumorando allá en los pasillos de que hay gato encerrado. Y vuelvo y digo, cuando el río suena, piedra lleva, río revuelto, viene con mugre. Y aquí está pasando algo. ¡Pilas! ¿Por qué digo pilas? Porque yo veo muchos adeptos a muchas inclinaciones de ideales. Yo vuelvo y digo, le digo a las personas... Sigan, sigan proyectos, ubiquen nortes, ármense en compromisos, ármense en proyectos a mediano y a largo tiempo, pero que su vida tenga una lógica. Pero no vayan detrás de ideales, y menos detrás de uno que maneja ese ideal, porque manejas un poco de estúpidos ahí detrás. Recordemos ese gran dicho que decían los abuelos, soldado advertido, no muere en guerra. Y existen muchos rumores y se han encendido varias alarmas, pero la gente no lo quiere tomar en serio. óigase bien, un coronel de Venezuela reveló que en el país caribeño, o sea, en ese hermoso país de Venezuela, se construye una plataforma cívico-militar para que la guerrilla tome el poder en Colombia. óigase bien, aquí comenzó a salpicar, están tirando tan duro que está salpicando de la frontera para este lado. La advertencia de Antonio María Guevara Fernández sobre la posible llegada de Gustavo Petro a la presidencia del país cafetero, donde resalta que los militares venezolanos se están jugando el todo o nada. Vuelvo y digo, piensa mal y acertarás, porque tanto rumor algo de cierto debe tener. Algo que se habla en los pasillos con un grito de alarma a una sola voz es lo que prevé el coronel Antonio María Guevara Fernández cuando advierte sobre la plataforma que desde Venezuela se ha construido para la llegada de las FARC al poder en el vecino país con el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. ¿A ustedes no les suena eso familiar? ¡Pilas! Yo aquí estoy diciendo lo que están diciendo los medios, yo aquí estoy diciendo lo que están advirtiendo ciertas personas que están en el mismo ruedo. Yo con esto no quiero decir voten por este o voten por este, sino que voten bien. El oficial advierte sobre la peligrosa penetración de las fuerzas que se extienden por Venezuela y más allá de las fronteras avanzando por todo el continente. Los militares en Venezuela están jugando al todo o nada. Se llama Suma Cero. Porque, ojo, lo advirtieron en Ecuador. Y ahí estuvo Correa hasta que, bueno, se logró salir. Lo advirtieron en Bolivia, pero ahí están jodidos. Lo advirtieron en Argentina, pero ahí están jodidos. Lo advirtieron en Perú, pero ahí están jodidos. Lo advirtieron en Nicaragua, pero ahí están jodidos. Lo advirtieron en Venezuela, y ahí están jodidos. Y lo están advirtiendo ahora en Colombia. Ahora esperemos qué es lo que la gente piensa. Ojo, porque esto huele maluco. Porque son muchas... Aquí no caben las coincidencias, pero según ellos son muchas coincidencias que se parezcan mucho las estrategias que se manejan en Venezuela, Cuba y Nicaragua y que ahora son muy parecidas con las de Chile, con las de Argentina, con las de Bolivia, con las de Perú y con las de Colombia. ¡Oh! Usted quiere empaparse de esto, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales porque esto se está poniendo calientico. La casa del coronel Guevara fue allanada en tiempos de Hugo Chávez, para ese entonces lo enviaron a la cárcel militar Ramo Verde, después prohíben su entrada a las instalaciones militares y ofrecieron una recompensa de 500 millones de bolívares por ese entonces, que eso era plata, ahora este eh, coronel vive en Ámsterdam, de donde ofreció esta entrevista Lo ha dicho y lo sigue sosteniendo Ya es voz populi que miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la FAN Actúan en complicidad con el LN y la segunda marquetalia en Apure, Zulia y Amazonas No estamos hablando de hermanitas de la caridad, estamos hablando de bandidos, de grupos terroristas. Además existe un antecedente en el ejército venezolano de un hecho similar donde el ejército regular de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, FAN, aliado con el ejército irregular y extranjero, el ELN, enfrentará a otro ejército irregular que son las disidencias de la FARC. Aquí no están peleando por ideales, aquí están peleando es por terreno, por poder, por... Por aquí están es, peleando rutas de narcotráfico, aquí están es... Otra cosa que no tiene nada que ver con el pueblo, pero aquí estamos viendo la claridad de las cosas. Vuelvo y resalto con el dicho de mi abuelo con el que comencé, piensa mal y acertarás. Muchas coincidencias es para que la gente lo piense. Y eso tiene una explicación. Por primera vez en la historia institucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Corporación Castrense Criolla, Forma parte solidaria, activa y prioritaria de un proyecto político Que trasciende más allá de las fronteras venezolanas Todo ello supuestamente por la revolución bolivariana Y el famoso socialismo del siglo XXI Ellos van más allá de lo venezolano Incluso trascienden a lo continental A eso se debe la alianza que tienen Se trata de darle soporte al régimen rojo en Venezuela Y construir una plataforma cívico militar para llegada de las FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia al poder en Colombia así lo ve este coronel que está advirtiéndolo a gruesa voz, desde la misma Venezuela se están haciendo para lograr el triunfo de Gustavo Petro en Colombia y consolidar el triunfo y las victorias de otros líderes afines revolucionarios en Latinoamérica, hasta el momento es, desafortunadamente lo están logrando, porque en Venezuela no hay otra plataforma política que les haya. Contrapeso y se convierta en una amenaza para ellos, como es la que está ahorita pasando en Colombia. Adicional a ello está, está la subestimación que siempre se ha tenido de la verdadera fuerza del régimen que es la organización y el poder popular. Los militares en Venezuela están jugando el todo por el todo, eso se llama suma cero, ese es el eslogan. Ellos lo tienen claro: que el fracaso de esa apuesta política que hacen en este momento en toda la geografía criolla haciendo comparsa con la guerrilla es el fracaso del régimen de la revolución de Cuba y eso quedó claro en el foro de Sao Paulo y el grupo de Puebla, las posibilidades de desaparición de esa institucionalidad militar porque va implícito al cambio político en Venezuela ¿Cómo enfrentar una guerrilla que actúa de la mano con el narcotráfico y ha tomado fuerza penetrando el estamento militar? Lo único que se puede hacer por la vía legal es hacer una fuerza militar y esta puede ejecutar la planificación operacional desde orígenes y otra autóctona endógena con participación de un sector de la misma Fuerza Armada Nacional que hay que reclutar e incorporar para eso hay que construir los mensajes de plan, las palabras del coronel consideró que estos tiempos revolucionarios han sacado lo peor del venezolano, especialmente en el mundo militar y eso lo estamos viendo no solamente en Venezuela sino en los países circunvecinos que ya no quieren saber nada más de venezolanos de un poco de malandros que soltaron y están haciendo fechorías en otros países y eso les está haciendo cerrar las puertas a esos venezolanos que de verdad tuvieron que salir de Venezuela para trabajar, para salir adelante y que les están cerrando la puerta al venezolano de bien el chavismo le abrió la puerta de la jaula a la bestia del inconsciente en el fanatismo de todos sus seguidores desde mucho antes, desde 1998 no olvidemos que Maduro mandó liberar un poco de presos, ojo eso lo dijimos hace como dos años aquí por este mismo canal, un poco de presos que tenían un prontuario pues mejor dicho que ya habían cogido raíces ahí y que tenían que morir ahí pero que Maduro les dio carta libre los sacó para que vayan Y recorran las calles del mundo Haciendo fechorías y sacando La bestia que hay en el mundo Del venezolano, o sea porque Todos tenemos una bestia dentro pero aquí salió Lo peorcito, fue hasta 1998 Cuando las fuerzas armadas nacionales Especialmente en los últimos 40 años Tuvieron un desempeño Institucional en sus cuarteles Basada en la disciplina, la obediencia Y la subordinación, cosa que Desafortunadamente ya se acabó Precisamente por ideales estúpidos que están carcomiendo no solamente a Venezuela, sino que ha abarcado a varios países y ahora quieren hacerlo con Colombia. Hay que pensarlo. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.